Querido amigo que me ves en YouTube, tal vez te preguntas por qué te hablo directamente si no nos conocemos. La verdad, estoy emulando la forma narrativa del libro del cual te voy a hablar. Querido amigo de YouTube, este libro llegó a mi vida porque a mi hermana le encantó. Y yo estaba a pocos días de venir a Vancouver y le pedí que me dejara traerlo. Así que por eso estamos aquí. Querido amigo de YouTube Hola amigos, y aquí estamos otra vez con un libro más En esta ocasión vamos a hablar de las ventajas de ser invisible De Stephen, no sé cómo se pronuncia, Chbosky? Bueno, a ver, como les dije, eh, este libro me lo robó mi hermana Hola ñaña eh, Ella lo leyó primero, lo cual es una excepción en nuestra vida, o lo era Hasta que yo empecé a leer mucho y a hacer videos, y ahora ella lee más que yo Espero que no haga un canal pronto y, y haga más reseñas que yo. Bueno, en fin, entonces este libro la verdad lo empecé a leer en septiembre de 2019 y lo acabé de leer el otro año también, pero no he tenido tiempo de hacer una reseña porque vaya que no pasa ocupado, en fin, entonces así es como este libro llegó a mi vida, me lo regaló mi ñaña, me prestó un regalo, lo tengo yo, no sé de quién sea, eh, en todo caso, mi hermana tiene todo el resto de mis libros en Ecuador, así que esto es solo justicia. En fin. De ahí empecé a leer el libro por culpa de ella, eh, incluso me leí un poco de extractos del libro y los cuales me parecieron súper interesantes. Así que luego agarré las primeras páginas y, a ver, voy a ser sincero, me recuerda un poco a mi época inocente, donde era un, un alma buena eh, en el colegio y un poquito después, antes de entrar a la universidad, porque ustedes no saben esto de mi vida, pero hice una transición entre colegio y universidad, un poquito larga, como unos pocos años, entonces ahí es donde empecé a despejar las dudas de mi vida, y entonces esta persona que parece ser un poquito bueno, luego les contaré el argumento, entonces así por eso empecé a leer porque conectó conmigo la narrativa, me gustó, eh, justamente eh, hay una tuitera. <risa> Nat Cartolini, ella también empezó a hablar de los libros de pistola es decir, los libros que se basan o basan su narrativa en forma de cartas, y, y bueno, este fue el primero que me he encontrado, el primero que leí, y dije eso junto a que mi hermana me lo, me lo estaba recomendando y que me gustó, y ya pues empecé a leer el libro. Eh, hablando ya de la estructura, como les dije, la narrativa es bastante sencilla, eh, un lenguaje que te llega al alma, como son cartas y tú eres el, el mejor amigo de esta persona y simplemente te va contando de su día a día te pone la fecha eh, fácil, fácil conectarse eh, sé que hay gente que odia este libro creo que es de estos libros que son de amor-odio o sea, o alguien no te gusta muchísimo simplemente lo detestas a mí me gustó bastante eh, y bueno, al final eh, eh, bueno, ya yeah. Entonces esa es la narrativa, eh, la estructura narrativa, y, y, y ya, ahora sí vamos con, con, con la calificación. A ver, a mí me gustó mucho. Yo aprendí de Iván Lazo, hola Iván, que ya el solo hecho de terminar un libro es una proeza que uno no debe poner malas reseñas de los libros, pero este libro es bueno. 4.5 estrellas, qué sé yo, sobre 5, ¿no? Um, algo así. Y creo que hicieron una película, creo que eso también influyó en que yo haya leído, porque es Hermione. Y no creció viendo a Hermione. Luego una portada del libro que va a ser uno, en fin. Y ahora sí les voy a contar todos los spoilers de la historia. La verdad es que ya no me acuerdo. <risa> Pero se trata de un chico de colegio eh, El título original es The Perks of Being a Wallflower Wallflower es una expresión eh, Que es la flor que está en la pared No, la flor que está de adorno A la que nadie le parabola, que no sirve para nada Y hace referencia o es una metáfora De que el niño es muy tímido O parece ser tímido y creo que más que tímido Es introvertido, eso quiere decir que No, no se expresa con cualquiera Y durante la novela Se ve como eh, él Cuenta que los adultos están Trabajando con él para que se exprese mejor Y que él también está trabajando con su personalidad Para poder salir mejor Se encuentra con dos amigos Que son los de acá, no he visto la película pero Bueno, se encuentra con una pareja Y él más se enamora de la chica, obviamente No un libro de adolescentes eh, Pero han sido una pareja de hermanos Y se hacen mejores amigos Ellos son un poquito mayores eh, El hermano mayor es gay y la chica tiene novio entonces él se queda como que ah, se queda sin nada <risa> y, y ya, bueno entonces luego siguen sus aventuras, recuerdo que van a una fiesta y en la fiesta todo el mundo lo adora al, al muchacho en, en este grupo que es como muy unique y claro lo interesante de toda la historia de cuando uno es adolescente es en el, el punto en el que encuentra un, un grupo o un lugar al que pertenecer y básicamente esto es no o sea los desposeídos de la sociedad adolescentes o sea la gente que no calza en el molde de cheerleader de deportista pero que termina haciendo su grupo de raros y este es el grupo de raros pero sobre todo interesante al final tiene no les voy a contar al final pero tiene un twist medio eh, macabro pero qué adolescente que tiene un poquito de, de ansiedad y trastornos mentales no tiene algo de macabro en su vida supongo eso, no tengo mucho que decir del libro. Lo que les puedo decir es que es, es un eh, algo que recomendaría a alguien que no está muy seguro de si quiere empezar a leer o no, que quiere recuperar el hábito de la lectura, porque son cartas cortas, entonces eh, tú puedes leer una carta y además de esa carta contiene eh, como que una sección bien estructurada y te deja con ganas de lo siguiente. Entonces eso es bueno para cuando uno quiere retomar el hábito de la lectura, el lenguaje es bastante sencillo, te habla de... A ver, eh, todos tenemos asuntos no resueltos en la adolescencia, entonces cuando vuelves a leer esos asuntos no resueltos es muy fácil que te toque. Eh, si no tienes nada traumático creo que vas a disfrutarlo y si tienes algo traumático también, eh, pues tienes algo traumático que resolver, no, Así que lee el libro a ver qué es. Y eso, entonces sí me gustó, pero ya no tengo nada más que decir de este libro y ya. Eso fue Las ventajas de Ser Invisible. Y yo soy Andrés Delgado y gracias por ver mi reseña, eh, y ya no sé eh, qué libro voy a leer después, estoy leyendo una novela, no ya acabé, ya subí ese video, bueno, <ríe> adiós, bye bye.